Hola amiga amiga, una vez más en Historia de los Valores del Éxito, soy César Spinellín y hoy concretamente vamos a hablar de nuestro libro fetiche, aquí lo tenemos y Bernal Eterno en el capítulo 12 nos habla exclusivamente de lo que es la visualización hacia el éxito nos expone qué es visualizar, nos expone claramente paso a paso cómo visualizar pero yo te dejo una reflexión desde el principio, y es precisamente, dice, el que tiene imaginación con qué facilidad saca de la nada un mundo, de Gustavo Adolfo Becker, con eso te lo he dicho todo, ¿verdad? Es un capítulo fascinante porque los que ya me conocéis sabéis que estoy muy, muy en la defensa de la visualización creativa, porque está demostradísimo y lo respalda también nuestro amigo Bernabé Tierno, que es absolutamente cierto crear una realidad en tu presente y hacia tu futuro con soluciones absolutamente a tu medida. ¿Te interesa? Pues vamos a ello. Hola amiga, amigo, estamos en un capítulo más de Bernabé Tierno en su libro Conseguir el éxito, la guía definitiva para triunfar en la vida. Hoy estamos en el capítulo 12, concretamente Visualiza el éxito. Qué oportuno, qué sincrónico que vamos a llamarlo curioso, que este capítulo entero entra eh, a formar parte de la visualización del poder de la imaginación, de atraer lo que quieres a tu vida y, bueno, paralelamente está en absoluta sincronía con eh, la fórmula del éxito que he desarrollado. En este caso, la, vi la visualización, el poder de la imaginación, nos habla Barnabé del hemisferio izquierdo, que es el más lógico, verbal, analítico, el derecho, sin embargo, es el más creativo, sintético, eh, globalizador e intuitivo. El hemisferio derecho nos permite pues, ampliar nuestras expectativas, nuestras perspectivas de vida, visualizar, sintetizar, trascender el momento y circunstancias actuales para proyectar una poderosa imagen rica, fascinante y llena de colorido. El hemisferio izquierdo trata pues, con palabras, con detalles, con partes analiza, divide, fragmenta, piensa secuencialmente, de alguna forma es lo más, ra lo más racional, ¿no? la parte más racional. Y la derecha, el hemisferio derecho, pues amplía nuestras perceptividades, visualiza, amplía y proyecta imágenes, sintetiza, une y, bueno, pues piensa de todo de un modo más simultáneo. Pero la media llama a la visualización, pues como una representación mental controlada, nos explica... ...extensamente lo que es una visualización, cómo practicar la visualización para hacer resultados acordes... ...cómo favorecer la práctica de la visualización... ...también distinguir lo que es una visualización eidética de una visualización creativa... La que nos interesa a nosotros es la creativa, que es la que nos ayuda efectivamente a traer lo que deseamos a nuestra vida, puesto que la visualización idéntica simplemente es una representación. Bueno, recordar cuando has mirado un cuadro que lo sigues teniendo ahí y reproduces mentalmente lo que, lo que has vivido, lo que has memorizado. Pero eso no es el objetivo de, de este tema. Este tema es la visualización creativa. Nos da una serie de puntos para saber visualizar correctamente, para saber cómo hacerlo paso a paso, hasta que se cristalizan imágenes, bueno, pues con palabras afirmativas. De creencia y expectación. Dentro del proceso de la visualización, pues el juego que forma parte importante son, lógicamente, lo que oímos, lo que vemos, lo que tocamos, las emociones. Es importante que realmente pues todo lo que visualicemos es consiguiendo paso a paso el éxito que deseamos en determinada situación, para lógicamente que eso al tiempo se, pues, se cristalice. Hay que estar desapegado de la visualización, una cosa es atraerla y luego pues soltarla, ya el universo hará el trabajo para traértelo a tu vida. El proceso de la visualización pues ha de ser relajado, nítido, ordenado, iluminado, sistemático, coherente, vívido, logrado por supuesto... Y finalmente llegamos a, bueno, pues cómo favorecer la práctica de la visualización. Bueno, pues aparte de lo que te ha dicho, lo que te ha ido comentando paso a paso en cada, en cada página, pues te dice que es muy importante mantener a lo largo del día, en todas las actividades que realices, pues de forma consciente cada momento lo que estás haciendo, viviendo el presente, pensando, efectivamente, educando la mente... Lógicamente, bueno, pues aparte de las condiciones descritas como la relajación, la atención, la presencia en el deseo, la fe en la consecución de objetivos, hay factores que ayudan a conseguir, pues, con tranquilidad, atención y finalmente que eres tú quien decide las condiciones exactas el contexto donde, donde realizar la visualización para sacar el mal provecho si logras estar en cada momento consciente haciendo en el presente sintiendo, pensando pues estás educando la mente insinuando a mantenerse alerta, despierta y pasamos a no olvides que como siempre esa parte final de cada capítulo pues la práctica de la visualización es una ayuda inestimable para conseguir nuestros objetivos hay que aprovechar la visualización creativa que nos permite servirnos de nuestras experiencias pasadas para conseguir nuestros proyectos futuros para hacer un buen ejercicio de visualización es necesario ponerse en un estado de relajación, una relajación alerta ya que estás trabajando. La imagen del deseo que queramos ver convertido en realidad ha de ser lo más viva posible, sostenida por la fe e iluminada por la esperanza de la realización. Durante el proceso de la visualización se ha de pronunciar palabras de realización sintiendo que se materializan tus deseos. Y para finalizar pues que eres tú quien decide cómo, cuándo y dónde ejecutar la visualización para obtener el mayor beneficio de esta práctica. También como siempre pues en trabajo personal, diferentes preguntas que te ayudan a puntualizar de una manera un poquito más láser a todo, todo el tema pasado. Preguntas que te ayudan a ubicar temas eh, concretamente en la visualización, en los efectos y en lo, que, eh, en lo que ya has leído en el tema anterior, en el tema que hemos visto hoy. Preguntas de trabajo personal, pues de todas las ideas expuestas en este capítulo, ¿cuáles son las que me identifico más? ¿Cuáles me afectan más directamente? ¿Qué debería cambiar, mejorar o potenciar en vida a vista de cuanto acabo de leer? ¿Qué obstáculos preveo? ¿Cómo lo superaría? En definitiva, pues eso un testeo de lo que acabas de ver en el capítulo. Bueno, pues muy completo la verdad. Sobre todo la fe, la ilusión y la esperanza de saber que una vez más la visualización creativa es una realidad que construyes para atraer otra, una solución perfecta y concreta a lo que deseas implementar y cristalizar. Pues nada, amiga, amiga, espero que te haya gustado este capítulo, espero que realmente sigas las directrices que te manda Bernabé Tierno para conseguir lo que él tanto consiguió en vida, que fue muchísimo, sobre todo, sobre todo, una felicidad instantánea constante. Hasta la siguiente. Ah, por cierto, no se te olvide, apúntate a mi canal, suscríbete a mi canal, precisamente para estar actualizado de cada capítulo que voy lanzando acerca de historia de los valores, personajes, historias, libros, que de alguna forma te ayudan a tener una vida feliz. ¡Hasta la siguiente!